Ella me dijo que, sí. ¿Sí qué, ella? No diga ella. Ella a está a a la tiene que No se mother, claro. no importa. No, el pueblo lo de abajo. No, el pueblo es de abajo. El lo de abajo, te que Ella dijo que cuando viniera ¿Qué hiciste a el que aquí? ¿Qué aquí? aquí? ¿Qué ha Sí, el día que estaba ahí, digo, ¿qué hecho? Esa vela es loca y yo digo, ¿por qué? Pues ¿Por porque estaba en casa de, de aquí y me dijo, ven. Y yo digo, ¿qué? Y se quitó hago esta boca para que vea lo que <risa> y me hice. Pues es que yo aquí toqué, siente como bien. Ay, Dios mío. Y sobre la desnueje, no eso ah. ahí. Ah, a veces, o sea, que todos estamos en la universidad y no, no, hasta ahí llegamos. Era que quería, era que yo había para que no ah. quiera que se...